¿Conocías los filtros de vista? Es una excelente herramienta para agrupar elementos por sus propiedades y sobreescribir su visibilidad de gráficos. Por ejemplo, seguramente en alguna ocasión te habrás visto en la necesidad de crear una nueva categoría, como columnas en concreto y columnas metálicas, por ejemplo. Pero sabemos que esto es imposible en Revit porque las categorías son las que son y no las podemos crear, ni eliminar, ni renombrar. Pues ese es el momento donde los filtros de vista son de extrema utilidad y en este video aprenderemos cómo usarlos. Bueno, vamos a poner el caso que te mencioné al comienzo, donde tenemos una serie de columnas que queremos distinguir un poco más en nuestro modelo. Entonces aquí tengo un par de columnas en concreto y columnas metálicas. De momento todas pertenecen a la categoría de columnas estructurales, pero las quiero separar bien sea para ocultar sus elementos, aislarlos, cambiarles el color, etc. Lo primero que vamos a hacer es configurar el filtro, entonces vamos para la ficha View y después en Filters. Vamos a crear un nuevo filtro y digamos que queremos empezar con las columnas metálicas, entonces lo voy a nombrar columnas metálicas. Eso es simplemente un nombre, por lo que ya sabes que no afecta la configuración, aunque es importante poner un nombre claro y conciso que ayude a las otras personas a tener una idea de qué hace el filtro. Ahora vamos a indicarle al filtro qué categorías de elementos debería afectar. Como en este caso queremos afectar columnas, entonces vamos a seleccionar Structural Columns. Ok, al lado derecho tenemos las reglas para el filtro, es decir, la forma en la cual queremos agrupar subcolumnas que hacen parte de la categoría columnas. La forma en la cual se hace esto es mediante las propiedades. Recuerda que al comienzo del video dijimos que los filtros de vista usan las propiedades de los elementos para sobrescribir su visibilidad de gráficos. Entonces debemos aplicar una propiedad común que tengan solo las columnas metálicas para poder diferenciarlas del resto. Como aún no hemos aplicado una propiedad común para las columnas metálicas, primero debemos hacer eso antes de crear el filtro. Para no perder el progreso, vamos a darle OK y guardaremos el progreso del filtro. En el Project Browser, vamos a desplegar Families y buscamos la categoría Structural Columns. Estas son las familias que tengo importadas de columnas estructurales y sé que esta es la familia específica de columnas metálicas. Lo ideal sería entrar a editar la familia para que el cambio se viera reflejado en todas las tipologías, pero por ahora vamos a hacerlo tipología por tipología. Le damos entonces doble clic a la primera tipología y aquí es donde viene la pregunta ¿Cuál parámetro cambiamos para indicar que esto es una columna metálica? Bueno, la respuesta depende de muchas cosas Entre ellas, la forma en la cual quieras almacenar la información del modelo Podrías crear un nuevo parámetro exclusivo en la familia para indicar el tipo de columna O utilizar uno de los existentes, por ejemplo Para hacerlo rápido y sin dolor, vamos a hacerlo con el parámetro descripción Que está en la categoría de Identity Data Vamos a escribir algo como columna metálica Vamos a hacer lo mismo con la otra tipología Y perfecto Ahora sí tenemos forma de distinguir estas columnas del resto Mediante el valor de su descripción Volvamos entonces a los filtros Y configuremos las reglas del filtro que estamos haciendo antes Por ahora vamos a dejar por defecto todo esto que dice All rules must be true, add rule y add set Quizá las discutamos en otro video Aquí donde dice none es donde podremos escoger Cuál es la propiedad diferenciadora de nuestras columnas estructurales entonces seleccionamos Description. Ahora, esa descripción tenemos que compararla con algo. De esa forma Revit sabe qué elementos incluir en el filtro y cuáles no. Desplegamos entonces las opciones de comparación y digamos Equals, o sea igual. Desplegamos nuevamente aquí y seleccionamos columna metálica. Para resumir, la regla del filtro es que todas las columnas estructurales cuya descripción sea igual a columna metálica van a estar incluidas en el filtro. El resto de columnas no. Genial, damos ok y ya tenemos listo nuestro filtro. Por ahora aún no estamos viendo resultados en la vista y es que para aplicar el filtro de vista debemos ubicarnos en la vista donde queremos aplicar el filtro y asignarlo. <ríe> Puede sonar muy redundante, pero es que a veces se nos olvida que los filtros de vista, así como la visibilidad de gráficos, es una herramienta que debemos aplicar a cada vista de forma individual. Por lo que tendremos que aplicar el filtro de vista a cada una de las vistas donde lo necesitemos. Sin embargo, solo es necesario configurar el filtro una vez, que fue lo que ya hicimos. Entonces en esta vista 3D vamos a darle VV y vamos para la ficha Filters. Aquí simplemente vamos a añadir el filtro, entonces le damos en Add y doble clic en Columnas Metálicas. Para darnos cuenta que el filtro está funcionando, vamos a cambiar el color de los elementos afectados por este filtro. Puede ser un color rojo, por ejemplo. Y ya aplicamos. Qué bien, ahora mira que hemos separado las columnas metálicas del resto de columnas, a pesar de que todas pertenecen a la categoría global de columnas estructurales. Para terminar el video, una forma más elegante de hacer este tipo de filtros es utilizar el material del elemento en vez de una propiedad como la descripción. Porque quizá estés usando esa propiedad para almacenar otro tipo de información diferente. Entonces, trata de hacer el filtro para las columnas en concreto utilizando su material estructural. Y si quieres, pausa el video. En 5 segundos mostramos cómo hacerlo. Ok, la forma de hacerlo era muy sencilla. Vamos para Filters. Nuevo filtro. Columnas concreto. De categoría volvemos a seleccionar Structural Columns. Y en la regla decimos que la propiedad Structural Material sea igual equals, a Concrete, Casting Place Gray. O el material que tuvieras asignado en las columnas en concreto. Y OK para crear el filtro. Luego lo aplicamos a la vista. Y para visualizarlo, voy a cambiar el patrón de superficie para otro color. Y aplicamos. ¡Excelente! Espero que con este video hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en una próxima.